momento de entrevistas y de hablar de aspectos positivos y justamente quiero darle la bienvenida a mi invitada porque está con nosotros justamente la licenciada Estela Machicado Montaño, quien es gerente ejecutiva de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, a quien le damos la bienvenida. Gerente, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días y gracias por asistir a lo que es la primera edición de Noticias Yala. No, más bien muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan para poder informar al pueblo boliviano sobre los resultados, los avances, los logros de la editorial. Hablemos primero en términos generales para ya después hablar y dividir por sectores porque también tenemos que hablar de algo muy importante, la feria del libro que se llevó en La Habana, Cuba. Pero en términos generales en Bolivia, ¿cómo se encuentra en estos momentos justamente lo que es la, la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia? Eh, podemos decir con mucha satisfacción que a, a estos días del de, de, de año 2023 la editorial del Estado ha tenido un crecimiento económico bastante considerable y además que, sus, eh, que el rubro de su trabajo, tanto en todo lo que es la industria gráfica como es la gestión editorial, ha ido avanzando, creciendo y creo que para satisfacción del pueblo boliviano podemos decir que su empresa pública editorial del Estado está saliendo adelante. Estamos saliendo adelante, estamos saliendo adelante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos catalogamos hoy en día? ¿Cómo hemos de pronto evolucionado los, los lectores, aquellos que todavía realmente son apasionados por, por los libros o por las historietas, por los cuentos, eh, por, por todo tipo de libros que efectivamente se presentan? Bueno... Eh... Tenemos que creo que, hablar a partir de los, de los números que normalmente nos dan, ¿no? que el, solo el 5% de la población boliviana lee, que la juventud lee, mucho menos por el tema de la tecnología. Pero nosotros en una pequeña investigación que hicimos en la editorial del Estado, hemos visto que eh, hay mucha gente que quiere leer, mucha gente que le interesa leer diferentes tipos de libros pero eh, lastimosamente el conocimiento ha estado restringido a cierta élite social que durante muchos años, durante la República principalmente, tenía los recursos económicos para investigar, para publicar y para comprar el libro. No puedes pedirle al pueblo que lea si el libro cuesta 200 bolivianos, 300 bolivianos, ¿no? las editoriales a veces ofrecen libros demasiado caros. Y ese ha sido el, el objetivo y además la razón de, de trabajo del editorial del Estado, que como Estado tenemos que también nosotros garantizar que nuestro pueblo tenga acceso al conocimiento, tenga eh, cumple eh, recupere su derecho a la información. Y esa es la función que ahora la editorial, en este año fundamentalmente, va a pro profundizar porque queremos, primero nosotros, democratizar el acceso al conocimiento. ¿Cómo democratizamos el acceso al conocimiento? A través de la promoción de la producción intelectual, apoyando autores independientes, editoriales pequeñas, eh, eh, siendo parte de alianzas estratégicas que nos permitan hacer eh, concursos de ensayos, de cuentos, de investigaciones. Y además también promocionando estas producciones en ferias internacionales, tanto en Bolivia como a nivel internacional, hacia afuera. ¿Qué hacemos con todo esto? Queremos que el libro tenga bajo costo. Los libros que la editorial del Estado produce en este momento, eh, el más barato cuesta 5 bolivianos y el más caro cuesta 70 bolivianos, y eh, están al alcance, hemos visto que la gente eh, a, acude a los stands de la Editorial del Estado a comprar los libros que producimos. Por otra parte, por ejemplo, hemos generado una alianza estratégica con el Fondo de Cultura Económica de México, quien, no, quien nos proporciona los textos que ellos producen, también a bajo costo, y nosotros los ponemos a disposición de nuestro pueblo. ¿Qué vamos a lograr con todo esto? fomentar la lectura, lo que queremos que nuestras nuevas generaciones fundamentalmente los jóvenes y niños puedan eh, empezar a leer a volver a lo que tú decías a ese interés por la lectura el encanto por la lectura que nuevamente los cuentos, las leyendas las novelas hagan volar nuestra imaginación, eso es lo que queremos lograr como editorial. Y es, y es importante lo que decía y lo que resaltaba, el apoyo justamente a los escritores ¿no? a aquellos que son apasionantes y, y que quieren llevar su conocimiento pero que también quieren llevar su magia porque esto también es una magia de transportar la mente de abrirla cómo la editorial eh, efectivamente eh, estaría apoyando efectivamente a estos escritores ya sea de novelas de cuentos de historietas eh, cuál es el apoyo que también se debe aumentar porque bien lo decía no pues el sacar un libro no es nada fácil uh -huh. Bueno, como te decía, primero estamos generando alianzas estratégicas con universidades, con centros de formación de maestros, con espacios de formación fundamentalmente, para generar estas, eh, estos concursos ¿no? eh, de incentivar la investigación, ensayo, novela, cuento, en todo, todo tipo de producción intelectual. Y por otro lado, hemos entrado, tenemos en la editorial, hemos hecho una reestructuración organizacional dentro de la editorial, donde tenemos una unidad de gestión editorial que se ocupa de relacionarse con los autores. Los autores acuden a la editorial del Estado para que podamos eh, nosotros ofrecerles nuestras, nuestros mecanismos y formas de trabajo con ellos. ¿no? Vemos cuál es, qué, qué tipo de libro va, qué, qué quiere producir, qué cosas quiere... Eh, proponernos como investigador. Entonces, estamos en ese, en ese trayecto de todavía construirnos, eh, construir esta área de gestión editorial. Ya hemos producido libros con mucho, eh, mucho agradecimiento a los autores que han cedido sus derechos de autor. Tenemos una ley. ...del libro que es la Oscar Alfaro... ...que también nos permite tener ciertos mecanismos... ...y formas de trabajo... ...y la editorial a, a partir de esta unidad de gestión editorial... ...a partir de las normas con las que contamos en el país... ...estamos generando mecanismos de apoyo a nuestros autores... ...y autoras mujeres, principalmente jóvenes... ...para que produzcan eh, más libros. ya justamente aquí tenemos la oportunidad... ...de tener algunos ejemplares eh, en la mesa... Para ya después entrar en contexto porque tengo entendido que del 9 al 19 de febrero se llevó a cabo la Feria del Libro en La Habana, Cuba. Si podemos comentar a un poquito de los editoriales que tenemos acá o de estos ejemplares. Bueno, eh, efectivamente la, el Estado Plurinacional de Bolivia ha, ha tenido su stand en la Feria Internacional del Libro de La Habana, junto con el Ministerio de Culturas, la Fundación Cultural Banco Central, los libros de la BBB, eh, los libros del Editorial de, del Estado, hemos, eh, hemos sido parte de esa fiesta literaria en, en La Habana. Estos libros que tenemos acá en la mesa son parte de la Biblioteca Popular que ha lanzado la Editorial del Estado en la Feria de la Paz del año pasado acá en Bolivia. Esta, fe, esta biblioteca popular tiene que ver con diferentes líneas de trabajo editorial, ¿no? líneas editoriales. Por un lado tenemos la línea editorial que tiene que ver con la revolución democrática y cultural, donde queremos recuperar todo lo que significa el aporte a la construcción, no solamente de nuestro Estado plurinacional, sino también de toda nuestra América Latina. Diferentes países, desde sus formas y particularidades, han empezado a hacer transformaciones. Y hay libros escritos que aportan mucho a la reflexión, que es muy importante para la editorial poder aportar a la reflexión permanente y a la, al fortalecimiento del pensamiento crítico. Dentro de eso, por ejemplo, está el libro de Fidel, una biografía escrita por Catiusca Blanco, que eh, esta compañera cubana es especialista en, la, en el trabajo de en la vida de Fidel y eh, nos ha cedido sus derechos de autor. Tenemos otra, otra línea eh, editorial que es la literaria, donde sacamos cuentos, poemas, tenemos dos poemarios, el po poemario Por Ellas y los cuentos con Ajayu. Son dos, eh, y eh, junto con el poemario Altiplano, son los tres libros que están dentro de esta línea editorial literaria, que lo que, lo que queremos es recuperar a través del poema, del cuento, de la novela, eh, también pensamiento revolucionario. Este, es, la literatura también puede ser revolucionaria, entonces estos, estos, poemos, estos poemas y los cuentos nos hablan mucho de nuestra realidad de la realidad de las hermanas que están en el centro de orientación femenina de las mujeres que sufren violencia de la realidad que significa nuestro altiplano, ¿no? es, son tres autoras, dos autoras mujeres bueno, todas son autoras mujeres de esta, de esta línea, en esta que, oportunidad por esta, por ahora. bueno, y, y en esta feria internacional que se llevó en La, en, en la Habana, Cuba y haciendo una evaluación, como bien eh, lo, lo mencionaba, de, de, de la América Latina, decía el cinco, prácticamente el 5%, en, ¿es el 5% de lectores aquí en Bolivia o es el 5% en América Latina que estamos hablando de esta cifra? Porque claro, si hacemos de pronto una comparativa de los lectores, no sé, en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay o en toda la América Latina... ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, la investigación que hicimos nosotros nos centramos en Bolivia, ¿no? Porque nosotros como editorial necesitábamos saber cómo estaba nuestra, nuestra situación respecto al libro. Entonces ahí en esa investigación que ya había salido el 2012, si no me equivoco, es que se hablaba que era el 5% de la población boliviana que leía, ¿no? O por lo menos había leído un libro. Hay diferentes estadísticas, ¿no?, de quienes leen eh, solamente el periódico, de quienes leen solamente el libro, revistas, ¿no? Pero en general, a nivel general, el 5% se considera como lector eh, cotidiano. Y, si no y nos eso nos es preocupante por porque si hacemos comparativa con nuestra población joven, con nuestra población infantil, o sea, no, no, no guarda relación, o sea, no, no es coherente, deberíamos nosotros como Estado y como país fomentar la lectura, porque tú sabes muy bien que la lectura hace volar la imaginación, te hace eh, eh, mover un poco más los sentimientos, pero no solo eso, te dan eh, instrumentos para la reflexión permanente sobre tu realidad. ¿No? Porque no te olvides que los jóvenes y los niños están en proceso de formación y tienen que tener las posibilidades de, y los instrumentos para la reflexión permanente, porque cuando sean adultos van a intervenir en nuestra sociedad, van a sí. ser parte de la construcción de nuestro estado, entonces no podemos eh, dejar de lado eso. Y es por esa razón que la editorial, te digo, hemos decidido producir libros a bajo costo, fomentar la lectura, fundamentalmente en los jóvenes. Pero, ¿y cómo? Este trabajo también creo yo que debe ir en conjunto eh, con las unidades educativas, con las universidades y, y todo lo demás, porque creo que un 5% es un porcentaje muy bajo, estamos hablando, y si hacemos, no sé, de pronto una comparativa y nos devolvemos en comparación, o sea, unos 10 años, unos 15 años, este porcentaje, o de pronto en estos últimos años, eh, si hablamos, por ejemplo, de la época de la pandemia, donde estuvimos encerrados, era una época donde los lectores tendrían que haberse aumentado, ¿no? por lo que estuvimos, entre comillas, encerrados en nuestros hogares y ameritaba distraer la mente, abrir la mente también con la lectura. ¿En estas comparativas estamos mejorando o nos seguimos manteniendo? Bueno, como Estado estamos haciendo todos los esfuerzos para que se eh, fortalezca más la producción intelectual. ¿no? Es por esa razón que a, no solamente ahora el Centro de Investigaciones Sociales produce libros, también la Fundación Cultural está produciendo a través de su biblioteca bio, biográfica que ha sacado y otros libros que está produciendo, la Editorial del Estado está produciendo. Entonces somos diferentes espacios que estamos produciendo libros para, que, para ponerlos a disposición del pueblo. La Editorial del Estado, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, está a cargo de la producción de los textos escolares que se distribuyen de manera gratuita a los estudiantes de las unidades educativas fiscales. Con esto no solamente estamos garantizando que la educación sea gratuita, porque el libro es de distribución gratuita también, estamos garantizando que los niños tengan un libro en la mano para poder trabajarlo ¿no? sí, y eh, tengan garantizada su, su acceso a ese conocimiento. A través de la producción de estos libros a bajo costo, eh, nosotros ya hemos quedado de ver cómo introducimos o cómo producimos algunos libros de lectura obligatoria en el colegio. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha que en, segun, en secundaria es, es parte de las lecturas eh, sugeridas para la formación de nuestros niños. Eh, la editorial del Estado está viendo cómo va a ser para producir esos libros que son de lectura obligatoria en los colegios y poder si bien no distribuir de manera gratuita, por lo menos que no cuesten más allá de 10 bolivianos o 15 bolivianos para que nuestros jóvenes tengan el libro en su mano. Lo mismo en nuestras, eh, en nuestras universidades. Seguramente eh, usted y yo hemos estudiado la mayor parte de nuestra vida con fotocopias. La famosa fotocopia. Además, ni siquiera la fotocopia del libro completo, sino la fotocopia de eh, cierto capítulo que nos servía para el examen o para el tema que estábamos avanzando. Sí. ¿Por qué? Porque los estudiantes no tenían acceso el, el, el A dinero, al, ni siquiera la tecnología, los recursos económicos para comprar un libro completo. Ahora nosotros con la Universidad Mayor de San Andrés tenemos una, un convenio en el cual vamos, estamos apoyando a los docentes que escriben para sus alumnos para producir sus libros. Ya tenemos un libro de comunicación, estamos haciendo lo mismo en historia, en ciencia política y derecho. Que los libros no cuesten más allá de 25 bolivianos. Eso sí puede comprar un joven estudiante y además con eso no solamente le damos el libro, sino lo logramos que los jóvenes empiecen a armar su biblioteca personal, ¿no? que ya no cuando entremos a una sala de estar o un living, no solamente encontremos la televisión a a en primera vista, sino también volvamos a encontrar en nuestras casas el estante de libros. ¿no? Donde poder ¿Por Porque ya no hay el estante de libros? No solamente es por la tecnología, sino también porque es inaccesible. Entonces, si les damos acceso, vamos a poder generar esa, esa construcción de bibliotecas personales o familiares. Porque en la, eh, si bien la tecnología te da acceso a muchas librerías, a muchas bibliotecas, cuando tu memoria se llena, tienes que empezar a desechar lo que has descargado. Sí. Entonces, te quedas sin, sin la información. En cambio, el libro físico, cuando lo compras, lo pones en tu estante y el dato que tú quieras, vas a ir y lo vas a volver a tener en tu no, mano no y consultar. No vas a tener que eliminar nada. Eh, licenciada, algo importante que, que mencionaba ¿no? y es el, eh, el acceso que debemos tener todos a un libro. Efectivamente no todos eh, tenemos a veces la oportunidad de comprar un libro, pero cuando hablamos de, de que la editorial va a trabajar y también de, de, de fomentar la lectura, también tenemos que hablar de, de, del área rural, de aquellos que no tienen el acceso muchas veces a comprar un libro y de poder llegar a esas personas que viven en lejanías, pero que tienen sus hijos y que hay que fomentar el tema de la lectura en las historietas. Yo me acuerdo que cuando era niño yo disfrutaba eh, eh, tomar un libro, ver las historietas, e inclusive uno va aprendiendo a leer de esa manera. ¿También se va a trabajar en esa, en esa sí, forma? Sí, eh, digamos que ya estamos entrando a los proyectos que tenemos nosotros para el 2023 y te agradezco también por, por permitirme adelantar. Estamos con el proyecto de hacer un, biblio un bibliobús, ¿no? que eh, ac ac acondicionemos un bus o un transporte con el cual podamos ir con nuestros libros a los municipios, o, eh, primero a, los, a las ciudades intermedias y luego a los municipios más alejados, llevando nuestros libros, llevando los libros del Fondo de Cultura Económica de México, que como ahí también nosotros tenemos libros desde cinco bolivianos, cuentos para niños de cinco bolivianos, de diez o quince bolivianos. Entonces queremos llevar todas toda nuestra producción en este nuestro bibli. Blues a través de diferentes municipios entonces vamos a, a intentar como editorial del estado garantizar el acceso al conocimiento no solamente en los centros urbanos sino también a, más allá de, de, nuestros, de nuestras ciudades capitales eso, eso es importante y yo sé que va a ser todo un éxito porque realmente hay muchos niños eh, en áreas alejadas que pues no tienen el acceso por un lado ni por la parte económica pero tampoco de dónde poder encontrar estos libros y es importante llegar a ellos para fomentar lo que es la lectura y el conocimiento dices ya ya para cambiar de tema y hablar de otro de los temitas ayer se realizó justamente la rendición pública de cuenta y efectivamente lo que es eh, la editorial del estado también ha realizado esta rendición de cuenta que podemos resaltar cuáles han sido los avances de las proyecciones y lo que hay que seguir trabajando eh, sí, eh, ayer nos tocaba tal como manda la norma, nos tocaba hacer nuestra rendición final de la gestión 2022. Eh, con mucha satisfacción hemos podido informar a las organizaciones sociales a, las, a los invitados que teníamos presentes sobre los, eh, los logros, los, el cumplimiento de objetivos de, del editorial en primera instancia a nivel de números fríos podemos decir que en el tema de POA y presupuesto ejecución de, de POA hemos eh, alcanzado un 97% en la ejecución y en el tema de eficiencia en la gestión hemos alcanzado un 95% ¿no? entonces eso para nosotros es de, de mucho orgullo como parte, como miembros del editorial del Estado, pero ya bajando a los resultados específicos, podemos decir, por ejemplo, en el caso del desarrollo económico, del crecimiento económico de la empresa, hemos facturado, hemos cerrado al 31 de diciembre del 2022 con una facturación de 129 millones de bolivianos. Estos 129 millones de bolivianos han generado utilidades que nos han permitido, por ejemplo, ser parte de los proyectos sociales de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora del Bono Juancito Pinto. La editorial del Estado por segundo año consecutivo ha, ha sido parte de esta canasta de empresas que eh, redistribuyen las utilidades entre el pueblo boliviano a través de estos proyectos. Hemos aportado al Bono Juancito Pinto 2.5 millones de bolivianos lo que significa que los niños jóvenes, estudiantes que han recibido 200 bolivianos, han recibido un boliviano con 20 como aporte del editorial del Estado. Esto demuestra que las empresas públicas son capaces de generar utilidades para el pueblo boliviano porque son propiedad del pueblo boliviano y eso nos enorgullece. Por otra parte, hemos empezado a trabajar en nichos de, de productos bastante exigentes, como son los productos de seguridad, como son las cédulas de identidad, las libretas de servicio militar, eh, los certificados de DIRNOPLU, los títulos de bachiller. Entonces hemos entrado en mercados bastante exigentes y creo que la Editorial del Estado ha demostrado su capacidad tecnológica, su, sus altos niveles de sus altos niveles de calidad y la capacidad de, de nuestros trabajadores, ¿no? de todos los compañeros que junto conmigo estamos en la editorial y hacemos posible de que eh, esta empresa siga saliendo adelante. Entonces, esos han sido los resultados. También en el ámbito eh, de, de fortalecimiento de la editorial hemos comprado una troqueladora, una máquina troqueladora automática que... Eh, pásale el millón de bolivianos en, eh, en su costo, que ha de terminar de cerrar algunos circuitos de producción. Por otro lado, hemos eh, generado espacios de capacitación para nuestro personal, tanto en temas administrativos como en temas operativos, lo que ha generado la, el, el, el elevar nuestros estándares de calidad y nuestra producción. ¿no? Nuestra producción ha subido eh, del de 2021 que habíamos alcanzado más o menos 20 millones de eh, pliegos impresos, hemos, hemos sobrepasado los 50 millones de pliegos impresos. Entonces, todo eso eh, demuestra que el editorial del Estado ha tenido un año muy fructífero, el año 2022, eh, que hemos podido responder a la confianza del pueblo boliviano que nos dio a través del voto y además a la confianza de nuestro presidente también, porque él es el que da, nos da los mandatos para los trabajos que debemos realizar. Entonces, creo que estamos en un buen camino. Y vamos a seguir avanzando y a seguir creciendo. Eh, eh, licenciada, ya para ir finalizando, y las cámaras son suyas, el mensaje que le da efectivamente a toda la población boliviana, porque debemos aumentar la cantidad de electores, debemos subir sí o sí ese 5% y el aporte que nosotros debemos brindar como sociedad para seguir creciendo. Efectivamente, eh, decirle al pueblo boliviano de que su empresa pública en primera instancia está saliendo adelante, pero está con el firme propósito de devolver, eh, de democratizar el acceso al conocimiento. Hablamos de justicia social, la justicia social también tiene que ver con todo este tema de la producción intelectual y el acceso a esta producción. Entonces, invitamos a todos nuestros investigadores, estudiantes, docentes, autores de poemas, novelas, ensayos, que puedan acercarse al editorial para que juntos podamos encontrar las mejores, los mejores mecanismos para poder producir su libro. Eh, también a las universidades que quieran acercarse a la editorial, hacer parte de estas alianzas estratégicas para fomentar la lectura entre nuestras nuevas generaciones. La editorial del Estado está abierta a todo tipo de propuestas para, que, para analizarlas y poderlas concretar. Simplemente al pueblo boliviano, empecemos nuevamente a construir, a tener nuestras bibliotecas personales. Podemos hacerlo, podemos a, a enseñar a nuestros niños que es importante, la importancia Libro, de los libros, la importancia de tener un pequeño estante con nuestros libros de preferencia, empecemos a ser un pueblo más fuerte de lo que ya somos y esperamos llegar al 2025, el año de nuestro bicentenario, habiendo alcanzado la soberanía científica y del conocimiento. Como pueblos, como pueblo boliviano, como pueblos indígenas originarios campesinos, tenemos mucho que decirle al mundo y tenemos que escribirlo. Entonces, les invito a escribir y a leer. Licenciada, muchísimas gracias. Igualmente las puertas de Avia y a la televisión, Un Continente de Cultura, siempre también estarán abiertas para cualquier iniciativa, para cualquier sociabilización que se quiera hacer con respecto a lo que es la lectura. Y claro, el mensaje que también se le da a los padres de familia, así como le regala una tabla, así como le regala un autito, un juguetito, empecemos también a regalarle un libro a nuestros hijos, no solamente para colorear, sino también para fomentar la lectura desde pequeñitos, porque claro, a Acuérdese que si nosotros desde pequeñito le fomentamos la lectura, pues va a seguir creciendo con, de esa manera, comprando libros y así generación tras generación vamos aumentando ese 5% porque tenemos que llegar a más lectores. Muchísimas gracias. Para nosotros fue un gusto haberla tenido aquí, licenciada. No, más bien gracias a ustedes, al equipo de Aviala. Eh, son parte de nuestros aliados estratégicos también para poder mantener informado al pueblo boliviano sobre lo que hacen nuestras empresas, en este caso la Empresa Pública Editorial del Estado. Y bueno. Seguiremos visitándolos para seguir informando. Y nosotros con gusto estaremos esperándolo. Agradecemos justamente a la licenciada Estela Machicado Montaño, ella gerente ejecutiva de la editorial del Estado Plurinacional, hablando de los buenos resultados y hablando de la lectura.